Estamos expuestas a que nos roben el celular, y que hay gente muy mala. Nosotros podemos estar muy tranquilos con nuestro celular y pues... Matan que dijo la changa. ¡Ven, Ven, ven, ven. ven. ¿Qué, ven, ¿qué haces? Te estaba robando, señorita. Ay, no. yo Pero, pues, un, pero un ratito nomás. No. Ay, y, y, y, y, y, y, y para mantener a mi familia, pues. Bueno, si te toca un mensito así para que te robe, es muy fácil. <risa> Te puede tocar un menso como él, pero no siempre es así. Pero sí Van a utilizar un menso. Sí, eso sí. Mm. Pero no siempre es así. <risa> Te puede tocar un menso como él, pero no siempre es así. Van a utilizar para las malas cosas tu celular. Así que quédate a ver este video para que puedas recuperar tu celular. Fácil y sencillo. Eso. <risa> Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática. Soy tu amigo José Matsu. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. ¿Los dos, señor? Para más placer. Y bueno, empecemos con la parte preventiva. Tranquilo, si no hiciste este paso, no te preocupes. Va a haber otra opción, pero no va a ser 100% seguro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que cuando nos quiten el celular, esa persona no pueda apagarlo o tampoco pueda desconectar el wifi ni los datos móviles, porque si lo hace, no vamos a poder rastrearlo. Esto funciona para algunas versiones de Android, por ejemplo como Samsung. Pero si esta opción no te sale, tranquilo que igual hay más opciones para recuperar tu celular. Entramos a ajustes y entramos a pantalla de bloqueo. Aquí ingresamos a ajustes de, de bloqueo seguro y confirmamos nuestra contraseña. Activamos estas dos opciones que es bloquear de red y seguridad y bloquear con pantalla encendida. Así que vamos a intentar apagar ahora. Y listo, mira, va a salir la contraseña para confirmar si es que se va a apagar tu celular. Y ahora también podemos ver las opciones para desactivar el Wi-Fi. Ahí estás viendo que no se puede y también te pide tu contraseña. Y ahora también activar o desactivar los datos móviles también te pedirá tu contraseña. Si no tienes estas opciones en tu celular, más adelante te enseñaré una app compatible con todos los equipos. Ahora vamos a escribir Encontrar mi dispositivo. Vamos a hacer clic en el primer enlace. Nos va a cargar una página de Google, la cual nos mostrará qué equipos están usando nuestra cuenta Google. En este caso, yo tengo dos, pero tú puedes tener uno o X cantidad de dispositivos. Lo primero que vas a ver es la ubicación actual, o en todo caso, la última ubicación donde estuvo prendido tu equipo. Podemos ver la opción de reproducir sonido, bloquear dispositivo, que esto serviría en caso ya tú consideres que quieres proteger tus cuentas, no solamente de Google, sino también de otras aplicaciones relacionadas a Google. La otra opción es borrar los datos del dispositivo. Esto ya como último recurso cuando quieres evitar que tus fotos, videos o mensajes sean vistos por otros. Y si quieres ver algo más interesante, por ejemplo saber por dónde has estado moviendo tu dispositivo, vamos a escribir en nuestro buscador de Google, cronología de maps. Aquí vamos a poder ver toda la ruta haciendo clic en gestionar mi cronología y vas a ver la ruta que has tenido tú. Bueno, en mi caso yo he estado moviéndome mucho por mi país este, esta última semana, pero por ejemplo voy a filtrar por el día de ayer, ya que hoy día no he salido de casa. Y vas a poder ver, según el intervalo de tiempo que tú escojas, por dónde te has estado moviendo. Esto es importante, más de lo que crees, porque vas a poder ver la ruta que ha tenido la persona que llegó a tener tu celular. Y saber la ruta te puede permitir darte cuenta o más o menos calcular también ¿Quién pudo ser quien se llevó tu celular? A veces, lamentablemente, suele ser una persona conocida de la quien podamos estar sospechando. Y si tenemos acceso a su ruta y vemos que pasa por su casa, se mantuvo ahí, y luego fue a otro lado, obviamente es esa persona. Así que aprovecha esta opción, porque te va a permitir sacar conclusiones, muy aparte de que tal vez tengas la suerte de ver dónde se encuentra actualmente. Hay algunas aplicaciones que te permiten proteger tu celular contra robos. Una de ellas es Cerberus que desde su página web te puede enviar videos, fotos y voz de la persona que tenga el equipo que perdiste. Aclaro que esta aplicación tiene un costo de 5 euros al año, aunque te da 7 días de prueba gratis, y si no tienes recursos igual puedes crear una cuenta nueva cada semana, o en todo caso una cuenta cada vez que crees que vas a viajar a una zona o lugar peligroso. Por defecto vamos a poder ver la ubicación de nuestro dispositivo, ya que el GPS no se desactiva, una de las opciones más importantes que vamos a poder encontrar acá es el hecho de poder grabar audio. Vamos a poder indicar cuánto tiempo quieres que se grabe el audio. Puedes pedir grabaciones desde 10 segundos hasta 300 segundos, o sea, 5 minutos. Y tú escoges cuánto tiempo quieres que se grabe y le das a la opción enviar automáticamente se va a empezar a grabar el audio con la voz de la persona que tenga tu celular o captar los sonidos que estén alrededor y ese archivo llegará a la página y lo podrás descargar en tu computadora inmediatamente. Otra cosa que también podrás hacer es tomar fotos cuando tú quieras y no solamente una foto con la cámara frontal sino que también podrás tomar foto con la cámara trasera, solamente escoge de dónde quieres que tome la foto y le das a enviar, se tomará una foto y también bajará a la misma computadora donde estás haciendo la revisión otra cosa que podemos ver es el historial de la ubicación del dispositivo para ver por dónde se ha estado moviendo desde incluso mucho antes desde que lo perdamos obviamente en mi caso no se va a ver nada porque lo acabo de instalar hace un momento y no he cambiado mi ubicación en los últimos minutos y otra función que también es muy importante conocer entre tantas otras opciones es el hecho de poder crear copias de seguridad, y no solamente copias de seguridad de tus documentos, sino también de tus fotos, tus videos, tus mensajes, conversaciones, llamadas, ya tú escoge de qué quieres crear una copia de seguridad, y le damos clic a la opción enviar. Es bueno crear una copia si es que al final decides formatear tu equipo, pero bueno, eso es en el peor de los casos, ya que por lo general es muy probable que lo vayas a recuperar. Aquí te muestro cómo es que la aplicación automáticamente te envía al correo una foto de la persona que haya tomado tu celular. En este caso mi sobrina cogió mi celular sin que yo lo sepa y la aplicación le tomó una foto. Y ahora te voy a explicar cómo debes hacer para instalar la aplicación Cerberus App. Esta aplicación hará que el ladrón crea que pudo apagar tu teléfono, pero en realidad sigue prendido y con acceso a internet. Y una vez que le das al botón descargar desde su página web, Cuyo enlace te voy a dejar en el primer comentario de este video. Tenemos que darle ahora clic al botón instalar. Pero también te aclaro mi querido rufiancito. Que esta aplicación va a ser detectada por el Play Protect de la Play Store. Ah, Pero tú me dirás. ¿Entonces trae virus o me va a espiar mi celular? Claro que no, lo que pasa es que para poder recuperar tu celular hará uso de la cámara, micrófono, GPS, incluso con la pantalla apagada Por eso es que el Play Protect no va a permitir que se instale Para que se pueda instalar tenemos que entrar a la Play Store y nos vamos a dirigir aquí a nuestro perfil Vamos a ver la opción que dice Play Protect, la que está aquí en medio y tenemos que desactivarla sí o sí, porque aparentemente va a tomar control de tu móvil, pero esto lo hace con el fin de poder recuperarlo. Además, tomará varias fotos de la persona que tenga tu celular, para que lo denuncies por redes sociales. Entonces, en la configuración de Play Protect, vamos a desactivar de forma temporal el análisis de las aplicaciones que se instalan, para que no nos detecte la aplicación como si fuera maliciosa. Porque en realidad eres tú quien la va a controlar incluso remotamente. Y ahora sí, vamos a instalar, bueno ya la habíamos descargado, vamos a la opción de administrador, APK, y la vamos a instalar. Esta APK antes era una app que estaba en la Play Store hasta más o menos 2019. Pero Google decidió retirarla de la Play Store porque te da acceso remoto y total a tu celular. Como si fuera una especie de malware muy peligroso. Aunque claro, sabemos que lo hace por tu seguridad. Y es a ti quien te da el control remoto del equipo. Pero en fin, es más fácil para Google sacar la app de la Play Store que hacer excepciones a sus propias políticas. Lo cual se entiende. Ah, y antes que me olvide, antes de configurar la APK, vamos a Play Protect y vamos a activar nuevamente la opción de analizar las apps con Play Protect. Esto es importante para que en el futuro no instales una APK que sí pueda dañar tu dispositivo. Marisa ha preocupado tanto por mí. Y ahora vamos a dar los permisos para que la aplicación nos pueda dar de forma segura la ubicación y hasta las fotos de la persona que nos haya robado el dispositivo. Vamos a la opción conceder permisos y aquí vamos a darle permiso para que grabe videos, para que pueda acceder a la ubicación. Tenemos que darle siempre mientras la app esté en uso para que grabe el audio de lo que habla la persona que nos ha robado. También acceder a los contactos y las llamadas telefónicas, de este modo podremos monitorear mejor el equipo vamos a darle siempre a la opción permitir, incluso a la opción acceder fotos para que estas fotos que la aplicación le tome a quien nos robó el equipo puedan ser enviadas a nuestro correo, incluso te puede indicar que requiere permiso permanente a la ubicación de tu dispositivo, así la app no esté en uso así que vamos a hacer clic donde dice permitir el acceso en configuración vamos a entrar a la configuración del dispositivo de la aplicación y vamos a hacer clic donde dice permitir todo el tiempo eso sería lo último para que la aplicación funcione correctamente ahí obviamente también el permiso overlay esto va a permitir que la aplicación se ponga por encima del de servicio o la solicitud de apagar tu equipo quiere decir que cuando android pida apagar el equipo la aplicación va a simular que el equipo se apagó lo mismo con la pantalla, con la cámara y hasta con la internet y los datos móviles. Pero en realidad seguirán activos para que puedas ubicar tu celular. Aquí nos va a indicar que creemos una cuenta. Esto me lo voy a saltear porque es sencillo poner nombre de usuario y contraseña. Y no quiero que lo vean para que ustedes no controlen mi celular. Dentro de la aplicación activamos bloquear menú de apagado. Para esto nos va a pedir que también vayamos a las opciones de app descargadas y vamos a activar el System Framework. Incluso si tu batería se apaga y formatean manualmente el equipo, la aplicación se volverá a instalar automáticamente. Y ahora vamos a simular como que otra persona tiene tu equipo. Obviamente todo empieza con la pantalla apagada. Y si alguien quiere prender la pantalla para apagar el equipo o apagar tus datos, va a ver que obviamente te va a pedir el patrón. El detalle está que aunque tú no lo pongas, no accedes a la parte superior. No puedes apagar la conexión Wi-Fi o los datos móviles. Y si hacen clic sostenido para apagar el equipo, tampoco lo van a poder hacer, porque necesariamente se requiere al menos colocar correctamente el patrón para desbloquearlo y apagar. Déjame un like ah, así de grande y tócame la campanita para darme el placer de compartir más contenido. Suscríbanse al canal de José Matsur y tu crush te llamará para decirte que te ama.